Enfocado, cara de sobao y esto ya no es ni sueño, esto es jet lag de puro y duro. Tokio, 6 de la mañana y hoy nos espera un día brutal por delante. Vamos a ver instalaciones olímpicas, vamos a ver cómo se dispone la movilidad, pero sobre todo os voy a presentar una compañera de equipo de este Star Your Impossible de Toyota, que aparte de ser campeona del mundo de Europa y Paralímpica, es una de esas personas que cuando la vida le dice, esto es imposible, dice, espera que me levanto y te demuestro que no. Vamos sono muy enamorado de esta ragazza. Lui ha 22 años. Lui es muy, muy, muy, muy, muy fuerte. Muchas gracias. ¿Está bien? Sí, más o menos. less. How genial es eso? Sí, no, es no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Esta no, es no, no, no, no, no, no, no, Can you explain to all these audience with which kind of discipline you compete? Yeah, uh, hi, I'm Bebe. My name is like my full name is quite long because it's Beatrice Maria Be della Demarcia, but everybody calls me Bebe. Uh, as you told, I'm 22 years old, and I'm a fencer, like a Paralympic fencer. So that means that because I'm without and both the hands and both the legs, so it means that I have two fans on the wheelchair. So it's a kind of like very, very similar to the, like the stand up fencing. In fact, I began practicing fencing when I was five years old, like stand up fencing. And then at 12, when I got my disease and I lost all the, like pieces, <laughs> I, I began with the wheelchair fencing. With all my respect and with all of my admiration, but how the hell <laughs> can you fence without hands? Yes. How do you do that? It's very difficult because there's no one. And you do fencing with like this, these this three fingers here. You, you don't need this one. So with these three, that, that, that, that, these three, okay. and the whiz. Okay. Okay. So you, you just use it for doing fencing, like doing fencing in general. So my arm arrived here, here, so it's very difficult. And when I began again to do fencing, my father invented the process for me. So he, thanks him, I began fencing again. Because he was a fencer too, or? No, no, I just remember. because I was a fencer before, and I, I really fell in love with fencing when I was five years old. And with it was five years old. Yeah. Uh so we just began again all together it was impossible they told us that it was impossible to do uh, so we say it's possible okay so we can do that <laughs> <laughs> okay um i'm absolutely in love with um your celebration <laughs> of rio came out so the two top uh fences to slip away Beatrice Vio He is 14 1 up, and it's all over Beatrice Vio the Through now to the gold medal match. The young Italian has just dominated the reigning Paralympic champion. I got a few moments of them. Sorry for the, all the pictures you can find in my phone. It's so embarrassing. <laughs> I got dresses, I got paintings. Okay, okay. uh, yeah, got it. Okay, this is with my coach when I won. But here was the moment in which I was already crying a lot. <laughs> But yeah, I scream a lot. Quite a, Yeah, like this. This is my face for the entire competition. <laughs> and this do is do my you coach. remember that particular moment? Yeah, I remember it, but it's it was too much emotion for me. So I remember like quiet all the, all the time. I just remember that uh, I was doing last point. I remember like how I put the last point, like the technical part. And then I remember just my coach that he was speaking to me during the competition. I remember what he told me. And then at the end, I remember that last point was like, oh my God, this is gonna be the last point. I Am I sure to do this in this way or in, this, in that way? I don't know. So I tried three different ways and the third one was okay. So I just put the last point in the best way. And I remember that is one of the best moments of my life because I just began screaming. And, but in that moment, my sensation was that it was just one big scream. And then I saw the video after it was like, I look crazy. It's like five, no? <laughs> yeah, more or less five screams. You know, you do sports, so you, you, Yeah, if you dream in your mind and then you train like every day so hard, every day faster and in the best way and better, as the best as you can. Dream, you are dreaming and training just for that moment, for these few seconds of, of in our life. And then you remember it for another four years and then we are training again for another four years and then in 300 days we have the Olympics. What happened to you? I had a disease that is like a, an infection of the blood, it's a bacteria that you have in blood. And it's the right name of the, this bacteria is Meningococcus. I don't know if there is in Spain. It's I like suppose. meningitis. Yeah, it's a meningitis. You know that meningitis can take or the brain or yes. the blood. I was very lucky to, take a, to, to have it in the blood because even if I have some like, mental problems. So in that way you could yeah. die a lot. In my way, just 97% of people died. I'm one of the 3%. So I was very lucky. And that's make me really happy. So that's why I'm so happy. Thank you very much, and See you. you next time. Ciao. Mira qué pedazo de vistas, loco. Y ahora nos vamos a la cama no a dormir, sino a soñar, después de haber escuchado estas pedazo de palabras motivadoras de Beatriz, así que a la cama y fundimos a negro. Ay, que mañana y todos estos días el despertador suena a las 6 de la mañana. <risa> Gracias. Es el estadio donde va a ser la inauguración 75.000 espectadores va a ser la ceremonia de apertura que normalmente es lo que suele ser más impresionante más guapo nos han explicado algunas cosas de la ceremonia de inauguración nos han enseñado algunas cosas nos han enseñado algunas cosas de las obras y hemos estado viendo tanto esta como otras sedes y al mismo tiempo hemos estado viendo eh, cómo va a ser tanto la movilidad como algunas de las villas olímpicas pero pero como os decía hay un embargo hay dos cosas que a ver, yo ahora os lo contaría no en un vídeo no sino ya en un documental, que van a pasar muy gordas. Una primera, ya os la dije cuando estábamos en el Museo Olímpico Internacional. Y la otra cosa es que, like eh, en la que si tenéis ganas de que a partir de dentro de un mes más o menos os podamos empezar a enseñar estas imágenes de las sedes, villas, movilidades olímpicas y paralímpicas que vamos a tener aquí en este Tokio 2020 con Toyota como protagonista de movilidad. Venga, mira, vamos para allá que ya nos están dejando atrás. Te voy a decir la verdad, estoy en el Tokyo Motor Show y me he venido arriba, venía ya con la calza corta, he visto una pelota digo, voy a retar a Pau Gasol a triple, pero no te voy a retar yo, te va a retar mi primo el de Zumosol. A ver, te va a quedar flipando chaval. A ver, esto por aquí. ¿Qué te parece? Y el tío se queda tan ancho, mira, cuando quieras, Marc Gasol y Pau Gasol, los dos hermanos contra el de Zumosol y el San Juan. Vamos para lá! Bueno, familia, Fernando Alonso empezó con un CAR y acabó en el Dakar y yo empiezo con esto. Es verdad que él tenía dos años y yo tengo más de 30, pero menos da una piedra. Igual en el próximo Dakar os doy una, una sorpresa. <risa> Que el otro día en el vídeo os estábamos explicando las diferentes tipos de movilidad que están preparando toyota para los juegos olímpicos y para los juegos paralímpicos y os ponía algunos ejemplos y os decía bueno por ejemplo hay un patinete para alguna persona que haya tenido una amputación y luego hay un patinete que tira de silla de ruedas para gente que tenga una movilidad reducida o bien porque es mayor o bien por lo que sea y en esa misma explicación nos decía y bueno el que no tenga ningún tipo de necesidad específica pues hay un coche que bueno se moverá con hidrógeno y en lugar de estar generando cualquier tipo de emisión de CO2 pues lo que estará haciendo es generar agua y claro, luego nos enseñé el coche y había dos comentarios en Youtube, en el, en el vídeo os dejo el link aquí abajo, que me hicieron mucha gracia y que me decían, ah qué guapo esto, qué guapo cuando te, como crítico de cine te pones a hablar de ciencia ficción, no, no perdón, es que igual no lo especifique es que eso que os expliqué el otro día se llama Mirai, es esto que veis aquí, medio de a ver, esto está en exposición, no, no cuando os lo compráis bien entero, ¿eh? no os penséis que aquí es el de rebajas y solo está medio coche, entonces lo que hace este coche básicamente es, es un coche eléctrico que en lugar de tener que enchufarlo a la corriente y esperar unas horas para que se cargue, con lo que funciona este coche es con hidrógeno, entonces tú lo pones a cargar de hidrógeno durante tres minutos y lo que sucede luego es que el motor eléctrico va convirtiendo este hidrógeno en qué? en agua destilada loco, entonces cuando tú te haces tus 600, 700 kilómetros, tienes 45 Litros de agua con la que puedes hacer lo que quieras, regar las plantas, bebértelas. Igual no te siente muy bien porque al ser tan destilada y no tener ninguna bacteria dentro, eh, joder, no estamos acostumbrados a algo tan puro, por así decirlo. Así que nada, familia, esto es el Mirai, estará también en los Juegos Olímpicos y en los Juegos Paralímpicos. Y esa ciencia ficción que el otro día me preguntabais de, ¿y eso de dónde lo has sacado? Pues aquí lo tenéis, San Juan. ¿A dónde vas sin la llave? Ah, Bueno, familia, para todos aquellos que decís siempre, jabalí, ¿qué pasa que no conducen nunca? Pues chaval, hoy voy a conducir por Tokio con un coche de hidrógeno y cuidado, al otro lado. Entonces yo como ya soy disléxico, no hay problema porque tengo que pensar, ¿por dónde vas? Pues cierro los ojos muy fuerte y hasta que se escuche ruido. Hoy, Dice loco. Además, coche automático, sabes, así que aquí hay que meterle la directa, quitar el stop. Okay. And do you know the direction I have to follow the GPS? Yes, for the GPS. And we go left, right? Right. Okay. So light, light, light, light, Where is the light? Right, right, right. right, right, okay. De momento nos han sacado la Driver License Internacional, que ya es mucho, no sé cómo se han fiado de nosotros. Y ahora dar unas vueltas por aquí a ver cómo, cómo funciona el coche de hidrógeno, o el jabalí de hidrógeno también podríamos patentar. Esto iría bien para las carreras, que siempre voy reventado, pues a medida que voy corriendo, pues, pues, que, pues que eso, que me fueran cargando con hidrógeno. ¿No, lo Luquita? Aquí atrás van todos acojonados. ¿Crees que soy un buen driver, guys? Mm. Do you <laughs> <laughs> Do you think I'm a good driver? Uh, not not oh. yet. Not <laughs> yet. You have to say that I'm a really good driver. Good driver. Okay, yeah, thank you, thank you. Because if not you're not going to win the video. Left, left. Okay curioso porque si os fijáis aquí en cada momento lo que nos va diciendo es si el hidrógeno lo que está haciendo es eh, conducir el coche es decir eh, pues eso darle la energía al coche para que esto vaya tirando para adelante o en algún momento dado veréis que esto cambia y se pone directamente a la batería es decir cómo en ese momento el hidrógeno está cargando batería. is this the place near uh, yeah, here yeah. okay. Group. I don't, I don't <laughs> ya hemos acabado la conducción, but um, sorry, Makoto, where is the other group? Uh, I think we get lost. Yeah. <laughs> no sé cómo lo hago que hasta cuando vamos en GPS por favor, Japón nos perdemos.